Vamos a empezar la charla de hoy. Bueno, ya tenemos el primer día del año. eh Ya estamos ahí. Bueno, primer día, primer mes. Estamos ya a mitad de este mes. Y, um, bueno, a ver si da tiempo para hablar de algo del año 2023. Pero como tengo una serie de preguntas, voy a empezar con las que me he apuntado. Uh, una de las preguntas, la primera, es cuando el alma siente que ya no tiene nada que aprender en esta vida, decide dejar el cuerpo y encarnarse más adelante. La pregunta concreta es, ¿la persona siente un aviso, ese aviso? ¿O el alma va por su cuenta y zascas, con traidoría y nocturnidad? no Sí, es una pregunta que es lógico de, de hacer. ¿no? Y me gusta que os rompáis la cabeza buscando preguntas. Y sobre todo, eh, digamos... Mmm, Haciendo preguntas que intenten aclarar las leyes cósmicas y cómo funciona el mundo sutil, etc. Desde luego, todas las que tengan que ver con el alma son las más importantes de todas, puesto que nuestra meta es, como ya hemos dicho muchas veces, conectar con el alma y dejar que sea ella. Darnos no, darnos cuenta de que nosotros en realidad somos el alma que usa unos vehículos que, a los que llamamos personalidad. Vale. Por lo tanto, cualquier cosa que aclare puede, eh, puede ayudar. A ver, la pregunta debería, tendría dos respuestas. Cuando estás consciente, cuando estás en el camino de crecimiento personal, bastante avanzado ya, no, perdón, el camino de crecimiento espiritual, ¿eh? o sea, el camino espiritual, nada, no el de crecimiento personal. En el camino espiritual, que sería el tercer camino ya, o el tercer tramo del camino, Ahí sí te enteras de que tu alma te está diciendo, se acabó, tienes que irte. Sí te enteras. No es con traiduría ni de lejos. De hecho, no lo es nunca. Pero en esa, en esa etapa eh, somos más o menos conscientes del alma, cada vez más, pero bueno, más o menos somos conscientes de lo que nos dice el alma. Y entonces lo sientes como una intuición. Vuelvo, como ya has he dicho siempre, la, la, el alma no tiene palabras, no te va a soplar al oído una frase, eso es imposible, el alma no tiene palabras, pero sí te transmite una verdad, una certeza de manera intuitiva, o sea, lo captas, lo sientes y sabes que es cierto, de alguna manera, y entonces te da tiempo a prepararte, en el sentido de que puedes necesitar quizás despedirte de alguien, terminar algo, no sé, te da tiempo, siempre. ¿vale? Uh, otra cosa es cuando no somos, bueno, el alma nos lo dice siempre, pero sí es cierto que cuando no hemos entrado en el camino de, espiritual, prácticamente el alma no existe, o sea, no, no, no hay conciencia de nada parecido al alma. Hemos oído hablar de ella, la religión nos habla de ella, pero no hay ni el intento, ni la percepción de que deberíamos conectar con el alma. Con lo cual... Aquí no hay el puente que une. No se trata de que desde siempre tenemos una conexión con el alma, es cierto, pero aquí en, la, en el chakra corona tenemos un velo, esotéricamente le llaman el velo, un velo que corta la no la conexión, pero sí la percepción consciente nuestra del alma. Si cortáramos la conexión con el alma nos moriríamos inmediatamente, o sea, no es cortar la conexión, pero sí poner un velo que hace que no se sepa exactamente qué está pasando. La energía pasa, nos mantiene vivos eh, y, bueno, provoca situaciones, etcétera, pero conscientemente nuestra mente no es capaz de entender nada. Vale, pues cuando ocurre esto, que es en, todas las, en los dos primeros caminos, en el camino común y en el camino de crecimiento personal, pues eh, no hay... Nada de conciencia. Con lo cual, no oímos esa voz del alma, no lo entendemos, no tenemos inspiraciones, intuiciones ni nada, y ahí sí nos coge desprevenidos, porque el momento en que tenga que ser, aunque te haya avisado hace tiempo, da igual, el momento en que tiene que ser es cuando te das cuenta, porque pasa, punto. Y ese pasar puede ser coger una enfermedad, ¿vale? Sabéis que la muerte puede venir de muchas maneras. La mejor, la ideal, sería la muerte natural. Pero para eso no, no tienes que tener karma pendiente ahí y además tienes que ser muy consciente y estar bien psicológicamente hablando. La mayoría de nosotros, si tenemos karma o si tenemos poca conciencia, etc., pues estamos ahí como atontados. Entonces la muerte natural no suele ocurrir. Puede pasar, ¿eh? pero no suele ocurrir. Lo normal es que tengamos una enfermedad que se nos lleva a la tumba o un accidente. Casi siempre es una enfermedad. los de los accidentes sí que suelen ser tipo kármico, por narices, por alguna historia. Entonces se tiene que terminar ya y tiene que aprender una lección, etc. Pero en general es, uh, es eso, una enfermedad que se nos lleva con el tiempo. Uh, entonces ahí la respuesta a la pregunta que me has hecho pues es ¿somos conscientes? ¿el alma nos avisa? Sí. ¿somos conscientes? ¿el alma nos avisa? Sí, pero no nos enteramos. Entonces, eh, digamos que habría las dos posibilidades, pero no es traidoría, no es porque le da la gana y no nos avisa, sí que nos avisa, es que claro, avisar, el alma no tiene que avisar, el alma simplemente a la que percibes eh, su energía, captas por intuición, ¿por dónde va? Porque no es solo con la muerte que vamos a morir y entonces el, el alma ya sabe cuándo te conviene, cuándo ha decidido dejar el cuerpo, etc. También sirve para las cosas buenas. Y bueno, buenas me refiero a que uh, esas posibilidades que van viniendo en la vida, esa suerte, cosas, simplemente sabes que va a venir una pareja, <risa> sabes que se te va a ir la pareja, sabes muchas cosas. Siempre que estés consciente del alma, lo sientes en forma intuitiva. Porque el alma no te esconde nunca nada. Somos nosotros que tenemos ese velo que no nos deja ver. Ahí nosotros, en el camino espiritual, se construye lo que llaman en el esoterismo el Antakarana. Un nombre un poco así raro, creo que es hindú. Pero básicamente sería el puente arcoiris, el nombre creo que traducido sería algo así. Es el puente que conecta la mente concreta con la mente abstracta. La mente concreta, sabéis que es la mente de tus pensamientos, la que sirve para este mundo, etc. Y luego está la mente abstracta, que es la parte más baja de la mente, perdón, perdón, del alma. La parte más baja, lo que llamamos la sabiduría del alma, que es la parte abstracta, la mente abstracta, y que no tiene palabras, tiene ideas, simplemente. Entonces, pero hay una desconexión grave, una, eso, ese corte que no permite. Conectar una cosa con la otra. Eso en el camino espiritual se va construyendo. En el camino anterior, en el de crecimiento personal, no. Por eso el alma no tiene sentido en el crecimiento personal todavía, pero en el camino espiritual sí. Y con nuestro trabajo, y, y se refiere al trabajo de, de mejora personal, de usar la voluntad para lo que sentimos que hay que hacer, lo hacemos, ¿no? vamos mejorando, vamos evolucionando, en realidad vamos construyendo ese puente. Y cuanto más ancho es el puente, más fácil es que puedas captar esa historia del alma. ¿Dale? Bien, pero espero que os haya con... respuesto a la pregunta que me habéis hecho sobre esto. Si no, pues ya me lo diréis. Recordad que podéis hablar en cualquier momento, me podéis preguntar uh, para tener más claridad o... O hablar de dudas, comentarios, lo que queráis. y si no Josep, cuando hablas de muerte natural, sí. a ver, eh, muerte natural, a ver, normalmente es por enfermedad, pero no. dices muerte natural, es que te quedas sentado y te mueres así. Sí, ah, bueno, así sentado de no suele ser, no suele, bueno, ser, suele ser, en la cama. <risa> o sea, así por las buenas, sin uh, tener vas, nada. Te vas apagando. Y, y luego te dicen, es que se ha muerto de un ataque al corazón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Uh, es que es tan raro ese tipo de muerte. Ah, tan raro. Es que yo no. No, no, ya. Ah, ah. No creo que hayas visto a nadie que se haya muerto de muerte natural, que es me he apagado porque ya no tengo nada que hacer aquí. Entonces. Se habla, yo no lo he visto tampoco, no he conocido a nadie, pero he leído y he conocido a gente que ha dicho que, vale, entonces se habla de que ha habido gente bastante avanzada espiritualmente, y no estoy hablando de maestros, sino simplemente, supongo, iniciados de segunda o tercera iniciación, pero eso da igual, personas avanzadas espiritualmente, que un día sienten y lo dicen, es hora de irse, y lo dicen. A ver, yo he leído. Deja de comer sí. y poco a poco se apaga en poco tiempo, un, uno o dos días, no sé, algo así. Y deja de respirar, se acabó, pero no por ataque al corazón. Es que es, se pero, va... pero casi, casi es lo que tú dices. Yo había leído, por ejemplo, que hay un gurú, eh, Satguru, sí. de la India, que explicó que su mujer que ella no era gurú y demás decidió que se quería morir sí también pero eso sí, es sí. otra cosa y que poquito a poco se fue apagando sin ninguna enfermedad y se murió vale. Entonces, bueno, así ¿Cómo? de fácil si así es? de fácil no te creas no es tan difícil si de verdad el alma quieres morir hacer, bueno dos cosas si de verdad tu alma quiere que te vayas te vas a ir a, rápidamente ya. y sin ningún dolor ni sufrimiento si tú no por tu alma sino por tu ego ¿Quieres morirte? También no puede, pasar, también puede En este caso de esta mujer, no, no la conozco, no puedo, a, no, no, lo voy a Bueno, no, yo, yo lo he leído. ¿eh? Lo más no, no, pero quiero decir que lo más probable, en el caso de que sea verdad, no hay problema, uh, probablemente es porque está avanzada espiritualmente y sintió eso y dijo, me voy a morir, quiero morirme, me voy, etcétera. Aquí se me ha terminado mi tarea, no tengo nada que hacer, etcétera. Esto es que uno lo nota, cuando ya no tiene nada que hacer en este mundo, lo nota. Otra cosa es que aquí, en Occidente, lo más probable es que se la hubiera intubado claro, y la hubiera... no se hubiera permitido con vida mucho tiempo eso ya es otra historia muy diferente ya. pero apagarse vale. y, y morirse sin sufrimiento es una transición realmente en un momento dado sí se apaga la respiración se apaga el corazón evidentemente pero no por un ataque por dolores o por no no no simplemente es el momento me voy se va el alma y lógicamente el cuerpo cae ahí muerto y ya está. Este sería el ideal para todos nosotros. Una sí, sí. alegría, qué alegría. alegría, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego. Es, es algo muy bonito si sí ocurre. Pero, insisto, cuesta bastante de conseguirlo porque tienes que haber limpiado tu karma, tener que pasar una dolorosa y encima estar bastante elevado. Si no... También te puedes morir así, apagándote, que también hay casos, pero entonces ya no eres consciente. Simplemente te das cuenta que te vas apagando. Y los médicos te van a engañar, te van a decir, no, no, tranquilo, que seguro que dura mucho. Vale, pero... y uno se muere. Entonces eso puede ocurrir, ¿vale? Perfectamente. Y el alma, cuando no estás lo suficientemente avanzada, pues busca una enfermedad que te lleve a ese estado, realmente. Las enfermedades en sí mismas raramente te matan, ¿eh? Te matan por esto porque ya te vas acabando la, la energía, la pila, ya no tienes para defenderte de los virus, de los microbios y te vas. Pero eso es porque el alma ha decidido irse. Si no, no te preocupes que habría el ataque de, de los clones, ahí, de los de lo, del timo, de los leucocitos, de los bacteriófagos y todos los sistemas de defensa que tenemos. Pero cuando no es el momento, pues no. Vale, vale, vale. gracias. Bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Esta no tiene nada que ver, algo muy diferente. Y, pero bueno, eh, tiene que ver con lo que está pasando en el día a día actual, ¿no? La pregunta es, si la inteligencia artificial y los robots hacen los trabajos precarios, ¿a qué nos dedicaremos las personas? ¿A qué nos dedicaremos nosotros? Eh, desde luego, ahí sí que me estás pidiendo que haga de, ¿cómo se llama eso?, de mm, vidente o, uh, o predicción de futuro. Y eso no lo puedo hacer. Exactamente cómo va a ir evolucionando la humanidad, no lo sé. A largo plazo, sí, vamos a ser así, así, vamos a conseguir esto, lo otro, pero uh, a corto plazo, y estamos hablando de algo que va a pasar a corto plazo, pues exactamente por dónde iremos, no lo sé. Si fuéramos un poco más... Lógicos y racionales los seres humanos podríamos intuir más o menos o incluso deducir hacia dónde vamos, pero es que el ser humano ya sabéis que tiene muy mal usado el cuarto rayo, es ¿eh? sí, la armonía a través del conflicto y déjalo de la armonía por un lado y se queda en el conflicto. Entonces, a ver, por un lado sí que para todos los de que estáis en el camino espiritual, olvidaros de los miedos no va a pasar nada que vuestra alma no quiera que os pase. Eso garantizado. Simplemente, sed buenos chicos, <ríe> o sea, seguid vuestro interior, seguid lo que sentís, y todo va a ir funcionando correctamente para vosotros. Ahora, a nivel humano, vale, aquí habrá de todo, y desde luego, la inteligencia artificial está muy lejos de ser realmente lo que nos pintan. ¿eh? Cuidado porque te pintan que es capaz de todo, que puede enseñar. Y, bueno, va muy bien para trabajos que son repetitivos y que puedan ser enseñados por los seres humanos. La inteligencia artificial ahora está haciendo fotos, fotografías, imágenes, cuadros. ¿vale? Tú le dictas, yo lo he hecho ¿eh? en una de estas de prueba, yo dije, quiero una foto, uh, no, quiero un dibujo, de el sol naciendo en una alta montaña sol naciente en alta montaña y ¡prum! me dibujó una foto que nadie ha hecho una imagen, que nadie o sea que no tiene copyright porque nadie la ha hecho no es de nadie, la creó él, esa inteligencia y pues estaba bien, estaba bonita ¿eh? vale, muy bien, la puedo usar, algún día la usaré en alguna de mis, de mis uh, vídeos, ¿no? pero la que, lo que la gente bueno, los que la hacen no te dicen es que en realidad es un programa informático que ha aprendido cómo pintar partiendo de cientos de miles o millones de dibujos que ha visto, que ha guardado en su memoria. Entonces, tiene mucha inteligencia en el sentido de poder comparar todo lo que ha visto y sacar un patrón que ese es el que usa. Pero no es inteligencia tal como hace el ser humano. El ser humano puede crear sin haber aprendido nada, sin haber mirado ninguna foto, ninguna imagen, es diferente, ¿vale? Que conste que a, a mí me va bien que me dibujen y no tenga que hacerlo yo, ¿eh? o sea que no, no me voy a quejar, sí se van a quejar los que se ganan la vida dibujando, lógicamente, eso también es cierto, pero igual que cuando se ha inventado una nueva máquina, casi siempre hay trabajos que desaparecen, que antes hacía un ser humano y ahora lo hace la máquina, ¿Vale? Los robots, esto que ahora también es la pregunta que me hace, ¿no? ¿Y ¿Los robots qué? Porque están usando, están apareciendo robots, camareros, por ejemplo. Robots de, de todos. Y hay uno, creo que, es, que estaba en, me parece haber leído, en, el, en un Burger King o uno de esos, un McDonald's, que te hacía ya la, las, bueno, esas hamburguesas y todo eso, te lo ponía todo, etc. Estos son menos sofisticados que la inteligencia artificial porque están programados solo para una cosa y punto. ¿vale? La programación tiene que ser muy exacta. Pero aún así, tarde o temprano, tendremos robots con una cierta autonomía y que nos permitan decirles, oye, bárreme, la, bárreme el, <ríe> el piso y el y te lo barre. Y seguro que lo hace mejor que nosotros, porque no se cansan y... Uh, no es lo que nos ocurre a veces, es igual, esto no pasa nada, y lo dejamos, por ejemplo, el robot lo hará todo sin queja. O sea, es cierto, lo que pasa es que ha usado la palabra los trabajos precarios, ya nos gustaría que fueran solo esos. Todos los trabajos que el ser humano puede hacer, tarde o temprano, pueden ser sustituidos por un robot y o una inteligencia artificial. No pasará pronto, ¿eh? Sí, estamos ya... En... Algunas cosas se están haciendo, eso sí, y irán creciendo cada vez más, eso también es cierto, pero casi nadie de los que estamos aquí, incluyendo, por ejemplo, Anaís, que es la jovencita del grupo, pues eh, no lo vamos a ver seguramente, ¿vale? O sea que lo veremos cada vez más, sí, pero eso que definitivamente todo lo que se espera de esas inteligencias artificiales no lo vamos a ver porque necesita mucho tiempo de desarrollo. Pero aún así, da igual que tarde 50 años o que tarde 10, en el fondo es el mismo. A nivel humano no hay, no hay mucha diferencia, a nivel personal sí, pero a nivel humano no, de la humanidad. Entonces, la idea precisamente es que a medida que nos vamos liberando de la esclavitud de la materia de tener que trabajar para ganarse la vida. A medida que vayamos haciendo eso, cada vez más habrá tiempo libre de las personas para poder dedicarse a lo que les guste de verdad o a lo que necesita tiempo, pero que requiere, uh, digamos, un, un, una dedicación y que no te va a dar dinero si lo haces. Ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo que a una persona que tiene el nodo norte en la casa 12, le dije... Tú vienes a meditar. dice, oh ya, ya quiero ya, yo quiero mucho, pero no me dejan. Porque yo estoy, tienes un nuevo sur en la casa 6, y es que tengo que comer, tengo que trabajar para comer, y el trabajo que encuentro no me permite casi ni horas libres. Con lo cual, ya me dirás tú cuándo voy a meditar, porque a la que me siento a meditar me duermo de cansancio. <risa> vale, esta persona tiene que encontrar su camino, su manera, etc. Pero es cierto que, mmm, como eso, hay montones de cosas que, no podemos hacer porque tenemos que dedicarnos a limpiar la casa o a trabajar o a las dos cosas o a lo que sea que no nos deja tiempo. ¿Vale? Bien, el, los robots y toda la tecnología asociada a la programación, la inteligencia artificial y todo eso es un futuro en el cual cuando la humanidad funcione mejor de lo que funciona ahora, se aprovechará para que la gente no tenga que trabajar más que lo que quiera hacer porque le guste si a ti te gusta cortar leña mira que cansa porque lo estoy haciendo yo y bueno, os digo lo que cansa si a ti te gusta cortar leña porque te gusta pues hazlo pero no para ganar dinero porque entonces tienes que hacerlo tantas horas cansarte etcétera ahora me da la gana ir a cortar un tronco y lo corto y ya está y ay mírame ya he sudado un poco ya he adelgazado medio kilo lo dejo <risa> esto sería lo ideal que a ti te gusta pintar, pues que puedas pintar, aunque te salgan adefesios que no vas a poder vender, evidentemente, que nadie va a querer, pero te da igual porque es tu creación, tu creatividad, o hacer poesías, o cantar, o ir de viaje, o lo que sea. Eso es el futuro en la era de acuario, no es broma. No está tan lejos como parece, pero sí más lejos de lo que nosotros probablemente viviremos. Probablemente. No, ya ya sabéis que yo no soy ni vidente, ni profeta, ni nada de eso. Por lo tanto, no puedo asegurar cuánto tardaremos. Pero que a la larga se conseguirá. Sí, en la era de acuario eso va a pasar. ¿vale? Lo mismo ocurre con el problema del dinero. El dinero, actualmente, con la civilización que hemos creado, de tercer rayo, es la motivación para todo el mundo, nos motiva a hacer dinero. Cuando estás en el camino espiritual ya no tanto, ¿vale? O nada, o por narices lo necesitamos, pero realmente no nos motiva, ¿vale? Pero el 99% de la humanidad, sí, quiere dinero porque el dinero da poder. Y además, al valorar el dinero, lo que hacemos también es valorar a las personas que tienen dinero, por eso todo el mundo quiere tener dinero. Vale, tenemos que pasar a una civilización, y esto lo estamos empezando a oler, ¿Vale? con las crisis financieras que están habiendo, uno empieza a preguntarse, vale, a ver, si todo está tan mal que todo se va rompiendo cada dos por tres, será porque lo estamos haciendo mal. Como mínimo pensar eso. Las élites y los que tienen poder no van a dejarlo. Por lo tanto, vamos a tardar un poco más. vale Pero cuando haya suficiente gente que lo haya entendido, sí, pasaremos a una civilización en la cual, por el hecho de ser humano, ser humano, de haber nacido, tienes derecho... A tu supervivencia sin tener que trabajar. Eso es algo que es una ley y que ya se está intentando hacer con lo que llaman la renta básica de inserción o cosas por decir por el estilo. No el, el ingreso mínimo vital que se ha sacado de la manga del gobierno actual. ¿eh? Eso no, porque eso es para los pobres que no se mueran de hambre y encima con requisitos tienes que ser así, así, y si eres así, ya no te lo doy. Eso no tiene nada que ver. La renta básica universal, que es un dinero que se da a todo el mundo, pobres o ricos, da igual, hombres o mujeres, migrantes o no, o de aquí, todo el mundo que recibe la misma cantidad que solo sirve para sobrevivir. Cuidado, no para ser millonarios todos, porque tampoco es la experiencia que se busca, sino que no tengas que trabajar si no quieres. Pero entonces la gente dice, ah, bueno, pero entonces todo el mundo no, no trabajará. Pues no, no es cierto. Yo siempre lo he dicho que si yo pudiera hacer gratis estas clases que hago de dar cursos y todo eso, es que lo haría. ¿Por qué? Porque me encanta hacerlo, me siento bien haciéndolo. Yo no necesito cobrar por ello. Lo necesito porque, como no cobre, no como. Eso está claro. No pago el alquiler, etc. Pero en, y no lo digo por decir, siempre es que tenía 13, 14 años y soñaba con algo así. Y quien dice yo, que yo puedo ser muy raro, es igual, hay muchísima gente que lo haría, seguro. Vamos, yo conozco unos cuantos que de verdad serían así. Seguiríamos trabajando, haciendo lo que pudiéramos hacer y lo que nos gusta hacer. Y ahí es donde florecería la creatividad. Porque todos vosotros, seguro vosotras, podéis ser muy creativas en alguna área de la vida, solo que probablemente por trabajo, por dificultades, por tiempo, por muchas historias, Casi todas ligadas al dinero de alguna manera, casi todas, no podéis o no habéis podido. El, ya sabéis que el que es artista y quiere ganarse la vida como artista pasa mucha hambre. ¿vale? Tiene muchísimas dificultades, cuidado, a menos que tenga el karma de que tenga que venir a pasar eso y entonces es ay esa persona que se le descubre. Y le, le hacen famoso en cuestión de nada. o oh, a la que empieza a cantar ya, ya tiene éxito, le graban un disco y se hace supermillonario. Vale, pero esos son casos muy raros y que tienen que ver con el karma. ¿Vale? Karma positivo en este caso. O no tan positivo porque la fama tiene muchos problemas. Pero bueno, para la mayoría de los artistas en realidad es una lucha constante. Tanto o más difícil que cualquiera de nosotros intentando ganar dinero con el trabajo que sea. ¿Vale? No es fácil. Pero todos tenemos la faceta artística. La faceta cultural de aprender más, y ya no hablo ahora de espiritualidad, hablo de aprender. Seguro que a más de una de vosotros les gustaría aprender algo, algo de este mundo, ¿no? Lo que sea, Ay, lo que sea. a mí me gustaría pues, ser arquitecto, aprender a, a crear casas, o ¿no? dibujarlas, diseñarlas, etcétera Pero eso no voy a poder, necesito dinero, mucho tiempo, etcétera Todo eso se irá solucionando cuando haya el mínimo este, la renta mínima de básica, o la renta básica, perdón, renta básica universal, y luego puedes trabajar en los trabajos que queden, eso es cierto, porque van a ir desapareciendo muchos, pero vas a ir trabajando en lo que te guste para añadir, aparte, si quieres, el que necesite más dinero lo puede hacer. Vale, yo ya tengo mi vida garantizada, pero me gustaría viajar por todo el mundo. Con la renta básica no lo vas a poderlo hacer. Vale, pues... Trabajas en lo que te gusta y aunque no cobres un sueldo enorme, que es lo que necesitarías, pues como ya tienes lo cubierto, pues con un trabajo a menos tiempo o etcétera, aunque se pague menos, pues vas a poder cumplir tus sueños. Eso es idealista, ya lo sé, es utópico ahora mismo, pero que conste, ya hay pruebas que se están haciendo en diferentes países los propios gobiernos, ¿eh? Y luego en diferentes partidos políticos también lo están empujando. Ahora hay una, ¿cómo se llama eso? una, una iniciativa para que se debata en el Parlamento Europeo ¿vale? y están recogiendo firmas para que cuanto más gente haya pues se debata. De momento que salga la palestra y evidentemente habrán todos los conservadores que estarán en contra y también muchos de los menos conservadores, más progresistas teóricamente, pero empezar a, mover, empezar a moverse. Y ahí yo creo que si no me tengo que ir pronto, demasiado pronto, pues yo lo voy a ver. Eso sí, y por lo tanto vosotros también, prácticamente seguro, ¿vale? Que habrá una renta básica universal, no sé si todavía estará en todo el mundo antes de irnos, pero que ya estará en algunos países, en algunos lugares que, sí, que se podrá hacer. Yo creo que sí. Pero bueno, entonces nos encontramos con la renta básica universal y los robots y la inteligencia artificial que nos va a quitar el trabajo pesado. El trabajo creativo también lo podrán hacer, pero siempre será un pseudo creativo. Como os he dicho, una inteligencia artificial que pinte, en realidad puede imitar al mejor pintor del mundo, cuidado, ¿eh? pero no es creativo y eso lo podemos hacer nosotros. Y si realmente... Eso puede quitar la tarea a los diseñadores, a los, a los que hacen gráficos, a los pintores. Sí, pero si tienes una renta básica universal y ganas la vida ya con eso, tienes la vida asegurada, ¿qué te importa? ¿Entendéis? Es que las dos cosas van juntas. Tienen que ir juntas para que funcione. Si no, cada vez habrá más robots que irán quitando trabajo. Y lógicamente, si... Toda una rama de, de la industria desaparece por, de, como fuerza laboral, como gente que pueda tra encontrar trabajo ahí porque se han metido robots, a los empresarios es lo que van a hacer porque a ellos les interesa. Por mucho que valga dinero una máquina, la máquina luego no pedirá ni aumentos de sueldo, ni comida, ni nada. Bueno, un poco de aceite supongo de cuando en cuando. Pero quiero decir que les sale a cuenta. Y eso es, lo vais a ver, se va a rellenar todo. Ya las fábricas de automóviles están muy robotizadas. No del todo todavía, pero mucho. Y como eso, ya te digo, si ha empezado ese... No sé si es un Starbucks o un McDonald's o un no sé qué, que tiene ahí un camarero robótico. Bueno, pues... Y que funciona bastante bien, parece ser. Pues dentro de poco habrán más. En la transición, hasta que tengamos todo corregido y bien hecho, funcionando bien en la humanidad, sí, habrá problemas, lógicamente, porque habrá menos trabajo. Eso sí, es inevitable. Evidentemente, los que tengan trabajos más creativos que un robot le cueste más de hacer, tardarán más en perder su trabajo. vale. Eso sí es cierto. En cambio, el que solo aprieta una tuerca en una fábrica, yo de él empezaría a buscar si se puede jubilar a los 30 porque lo tiene crudo, ¿vale? Y eso a nivel general. Pero no es algo negativo, es, ha pasado siempre. Cuando se inventaron las neveras, todos los que vivían de trabajar y transportar y vender el hielo se hundieron económicamente. Y eso la gente no lo recuerda, porque hay muy pocas personas que, que, bueno, que tengamos esa edad. Yo he visto un, y lo he vivido en mis carnes cuando era muy pequeño, un, ¿cómo se llama eso? Un, una nevera con hielo, no automática, sino una nevera. Los, los mayorcitos lo, lo, es posible que la hayamos visto. Que se necesitaba comprar hielo y había gente que cortaba, fabricaba y no con máquinas <risa> hielo. Pero apareció el primer compresor que hacía frío para las neveras y ¡pich! en cuestión de nada, gente al paro. Que en ese momento no fue muy grave porque por suerte habían otros trabajos que se les necesitaba. Pero claro, a medida que se van ocupando esos nichos por parte de robots o inteligencias artificiales, hay una fase de transición en la cual hay gente que se queda sin trabajo. Sí, vale pero volvemos a lo de siempre. A ti no te va a pasar nada que tu alma no quiera. Ya sé que eso cuesta mucho de digerir y aceptar del todo, pero nada ocurre por casualidad. Siempre es para, mejor, para tu mejor bien. Aunque no te guste, aunque a ti te dé la sensación de que te han dado una bofetada, aunque te dé la sensación de que, ostras, qué mal, qué mal lo voy a pasar, o que te dé miedo, o lo que sea. No, sea lo que sea, tu alma nunca te deja, siempre te apoya y siempre hace que las cosas te funcionen bien para ti, pero no a gusto, es diferente. A veces también es a gusto, ¿eh? que conste, a veces es además pasándotelo bien, sí. O sea, no, no os asustéis que no significa el alma siempre quiere que sufra no, no no no pero quiero decir que a veces puede que no te guste y además que te dé miedo porque dices es que no sé dónde me va a llevar esto esto es lo, es más, lo más corriente ¿eh? a mí me ha pasado un montón de veces pasa algo y dices tío a ver qué va a pasar ahora porque con esto yo no contaba y dices es que no sé dónde va a ir a parar pero bueno si luego respiras un poco un hondo profundo y dices vale Confío en mi alma. Y te sueltas y vas siguiendo los caminos que te va indicando el alma inconscientemente y que te los va poniendo delante. Cuando termina eh, un tiempo, miras para atrás y dices, ostras, qué cambio y qué bien estoy ahora comparado como estaba antes. Pero yo no hubiera escogido ese camino nunca porque no se me hubiera ocurrido que me iría bien. ¿Vale? Pues esto es válido en realidad para toda la humanidad. Ahora que interviene karma personal, vale, si uno tiene que aprender la lección de que no está bien quitar el trabajo a alguien y hacer que pase hambre, por ejemplo, que lo hizo en otra vida, ahora le puede pasar, claro, o oh, es que su alma debería evitarlo, no, su alma quiere que aprenda esa lección, eso ya es otra historia, pero en líneas generales, los que estáis en el crecimiento espiritual, probablemente eso ya no os tiene que pasar, que hay problemas, sí, sí, eso sí, pero no este tipo de problemas kármicos de haber sido HDP en la otra vida, ¿vale? Lo lógico es que ya no, no lo más fácil, por lo tanto yo de vosotros no tendría miedo, aceptarlo y ya está. Bueno, eh, sí, continúa, ah, bueno, y hace la pregunta que también... Termina, eh, que les dice que no entiende los apagones, la falta de energía que hay ahora en estos tiempos, ¿no? Si la era acuariana apoya la innovación, vale, sí, claro, claro, evidentemente. Vamos a ver, eh, el que la era de acuario tenga unas características, no significa que ahora que está empezando, recordad que dura 2100 años. ¿Vale? por lo tanto los primeros 50 años son de inicio, estamos paladeándolo, saboreándolo, a ver si me gusta, quiero decir que estamos empezando, todavía no está ni de lejos la energía de acuario puesta en el mundo, la energía sí está cayendo, la única, la de acuario, ya no entra energía de Pisces, eso es cierto, pero es que la gente, la humanidad, el 90% nació en la era de Piscis. Tiene su energía grabada de Piscis. Todas las instituciones sociales, todas, incluso las ONGs, ¿vale? O sea, no solo el gobierno y las diputaciones y los. No, no, eso sí, evidentemente. Pero es que incluso las la mayoría de organizaciones. Sin ánimo de lucro, importantes, no las que nazcan ahora, pero las importantes que vienen de hace 20 o 30 años, que son muchas, ¿vale? Estas pertenecen a la energía de acuario, perdón, de Piscis. Su energía es pistiana, por lo tanto, funcionan como Piscis. Y las personas que son nacidas antes de, de finales del siglo pasado, su manera de ser y pensar es pistiana. A menos que estén ya en el camino del crecimiento y espiritual. ¿eh? Entonces ya cambia. Pero la gente normal ha, no se ha planteado nunca mejorar, cambiar. No está sintiendo la energía de Acuario realmente. Está sintiendo la, la suya, la que conoce, la de Piscis. Por lo tanto, todo lo que funciona en este mundo todavía es a la base de, en base de Piscis. Solo las innovaciones que están habiendo a nivel de personas jóvenes, muchos de ellos, la mayoría... Si es muy, una persona muy mayor, ya te digo, como no esté en el camino espiritual, que entonces ya puede ser tipo acuario de hace varias vidas, eso podría ser, pero si no, en la gente normal, si no es joven, no tiene energía de acuario, y todo lo que ellos hagan en trabajo, en técnica, en lo que sea, va apuntando hacia acuario. ¿Qué ocurre? ¿La crisis actual energética de dónde ha salido? A ver... Tiene múltiples raíces, no es solo una causa, ¿eh? hay varias, pero la que es más evidente, tenemos una guerra, ¿vale? que Está entre, bueno, <ríe> aparentemente está entre Ucrania y Rusia, en realidad ahí se han metido muchos actores, pero bueno. Y tanto uno como otro, tanto Rusia como Ucrania, son gente pisciana de lo más bruta. ¿Vale? Rusia, no como país entero, ¿eh? estoy hablando de los gobernantes, de los que manejan el poder, ¿eh? y Ucrania, pero son gente bruta de verdad, que no les importa la vida de los demás, son de tipo piscis. Yo creo que esto tiene que ser así: la patria es la patria, por un lado, el otro es la que el, el imperio ruso, etc. Hay un montón de historias ahí que es que te, a, la, a la que las analizas es puro Piscis, todo, perdón por pues si hay alguien Piscis aquí que no se me enfade, ¿eh? no es Piscis el negativo, que conste, <risa> Piscis no es malo, todos los signos son buenos, Piscis también, perfecto, pero sí que es cierto que en los finales de era, de cualquier era, ¿eh? la energía de ese signo, el ser humano ha, ha cometido tantos errores que se acumulan todos antes de poder pasar a la puerta del siguiente signo. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay muchos errores de la energía negativa de Piscis, o mal usada de Piscis, y ahí hay un resultado, bueno, un montón de resultados, y uno de ellos es, pues, uno de los efectos, que es la famosa crisis energética. Pero es que la gente nos... No, la gente, los del poder, nos, nos intentan hacer creer que la crisis de verdad energética que tenemos, que están subiendo tanto los precios, es culpa de esa escasez, y eso es falso, es culpa del afán recau... no, recaudatorio, no, ¿cómo se llama eso? De ganar de beneficios, de ganar beneficios de las petroleras de las gasificadoras, etc. Son empresas que están ganando montones gracias a esa inflación provocada por ellos mismos. Con la excusa de la escasez que viene de Rusia, etcétera, toda esa historia. O sea, sí, eso sirve de excusa. La causa no es de allí. Y volvemos a lo mismo. Civilización de tercer rayo, que es quiero dinero, dinero, dinero, dinero, y dinero. Punto. No me importa ni la vida, ni el amor, ni la salud, ni nada. Solo los beneficios económicos. Y esto es... Los que mandan en el mundo, por desgracia, funcionan así. Y eso sí, son de piscis, evidentemente. Energía pisciana. Todos son, aparte de mayores, encima totalmente enraizados en esa energía. Por lo tanto, es normal que ahora todavía no salga o no se vea tanto la energía tipo acuario en las innovaciones. Pero eso también depende de qué noticieros mires, ¿vale? Yo por ejemplo lo que son las televisiones, los telediarios y todo eso no los miro prácticamente nunca. Alguna vez para reírme porque estoy aburrido, pero normalmente no lo hago y me miro de informar pues, a través de internet, pero con páginas solventes de verdad y uh, que no sean partidistas de nada. Entonces por, yo puedo deciros que a nivel de innovación técnica si ahora mismo los gobiernos de verdad no quisieran dar contratos a sus amigotes, que luego les pasan mordidas, que les llaman, ¿no? Si no quisieran esto, podríamos tener todos energía prácticamente gratis, gratuita, porque hay unas innovaciones del copón en energía eólica, energía solar, energía hundomotriz, hay unos montones, eh, la geotérmica, etcétera, que no tendríamos nunca escasez energética, porque ahora te están diciendo, te, nos están vendiendo que no va a haber suficiente ¿Para poder hacer todas las placas solares que se necesitarían para el mundo? Puede que sea, ¿por qué no? Pero lo que no te dicen es que hay otras maneras de ganar dinero, de, perdón, de eh, conseguir energía, energía eléctrica, sin necesidad de usar solo las, eléctricas, eh, las fotovoltaicas. Hay montones de sistemas y hay algunos más eficientes que la que nos están vendiendo. Hay mucha innovación, pero frenada, claro. Se frena porque no interesa, porque ahí no se gana dinero, o al menos no tanto. Que quizás el problema no es tanto el ganar o no ganar dinero, sino que se ha instalado en las élites que cada vez hay que ganar más. No es ganar. Yo, por ejemplo, puedo montar un negocio y ganar, ahora me, me lo invento, ¿eh? un millón de euros al año. ¿vale? Yo sería feliz, pero este tipo de empresas, no. Sí, el primer año un millón, pero el segundo tiene que ser dos. Y el tercero, tres. Y el cuarto, cuatro. O sea, ir aumentando los beneficios. No a cambio de, de vender más. No, no, no, no. Simplemente a cambio de aumentar los beneficios. Las ganancias netas que tienen. Y eso genera eh, esas disparidades que hay, esas faltas, esos precios de inflación, etc. O sea que la respuesta a la que preguntan esto de... De que porque hay falta de energía y puede haber apagones, que conste que no han habido, ¿eh? lo avisaron, dijeron este invierno va a haber apagones y bueno, era porque se imaginaban otro escenario y parece ser que de momento no hay ese peligro, pero da igual, da igual, no hay falta de energía, sino mala distribución y sobre todo falta de aplicación de la innovación acuariana que hay y que va a seguir viniendo. Lo que sí es cierto es que tarde o temprano esa innovación va a salir y se va a aplicar. Mal que les pese a los gobernantes, mal que les pese a las grandes empresas, la humanidad es imparable. Lo que ocurre es que es imparable pero va a paso de tortuga, no, de caracol, que es más lento. En lugar de avanzar rápidamente, por poner un ejemplo con eso de las fotovoltaicas, yo ya tengo 65 años todavía me falta cumplirlos ¿eh? pero falta nada ya, el 15 de febrero pero bueno, 65 años me acuerdo que a los 15 estaba leyendo mmm, revistas de Scientific American y de Popular Mechanics que, había, que venían traducidas pero de, de, de Estados Unidos y ahí te explicaban cómo montarte tu propio panel solar para agua caliente solar y otros que hablaban de lo fotovoltaico pero que ya vendría que todavía no estaba pero estamos hablando, pues, eso de hace 50 años. Ya había posibilidades de que alguien que quisiera de verdad pudiera tener agua caliente solar gratuitamente. Y ahora te lo están vendiendo como una gran innovación. No, ya existía. Bueno, no hace tampoco tanto, 50 años para la humanidad es poco, pero sí que ya estaba la energía de acuariano, acuariana allí, dando inventos que podían servir, pero no interesaban. Y con lo cual se iban dejando. ¿Vale? Pues ahora lo mismo, pero ¿veis? Ahora te venden. Si tú quieres puedes comprar placas solares para electricidad, pero también para calentar la casa. Pero la gente no, no piensa en ello. Se piensa que es, uy esto es muy, muy caro o esto es para hacer los frikis. No, no, no. Si es algo que se terminará siendo obligatorio en todas las casas, ya lo veréis, por ley. No tardarán mucho porque es que con el petróleo se está terminando. Va a llegar un momento en que no, no, no será posible, ya no hablo del cambio climático, hablo solo del agotamiento del petróleo que está muy cercano, ¿vale? Y pues, eh, quedas o no, la, gente, la humanidad va avanzando y nosotros estamos viviendo precisamente esa fase de transición que es jorobada porque hay mucha crisis, pero por otro lado podemos ver casi año a año los avances que hay. Solo tenéis que hacer repasar de vuestra vida lo que ha ido pasando. Como he dicho, recordar cómo era la tele hace 30 años, cómo era hace 20, hace 10, hace 5, cómo es ahora. Uh, a nivel bueno y malo, ¿vale? A nivel de lo que te enseñan es otra cosa. Pero en electrodomésticos, el nivel de vida que tenemos, uh, uh, todo, en nosotros, pero también en el mundo en general, ¿vale? En general, se ha ido avanzando mucho y seguiremos avanzando. Hay razones por, para el optimismo pero tomad tila porque se necesita mucha paciencia. ¿vale? La humanidad va muy lenta, nos guste o no. Bueno, siguiente, si tenéis preguntas ya sabéis, lo podéis hacer. Una pregunta que ya es un poco antigua, pero no la pude comentar anteriormente eh, por falta de tiempo, etc. ¿no? ¿Qué diferencia hay entre controlar y reprimir? Supongo que todos habéis oído que es bueno... Bueno, al menos yo, yo os lo he dicho muchas veces, que tenemos que controlar las emociones. Eh, a ver, eh, el cuerpo físico tiene que ser controlado por las emociones, las emociones tienen que ser controladas por la mente y la mente tiene que ser controlada por el alma, serían los pasos que hay que hacer. Pero bueno, en la mayoría de nosotros, si logramos controlar las emociones, nos damos con un canto en los dientes, ya sería bueno. Pero siempre salta que dice, pero es que, porque yo también lo he oído muchas veces, es que no hay que reprimir las emociones. No, claro, pero es que controlar y reprimir no es lo mismo. Se puede parecer. En sus efectos, al menos aparentes, sí, se parecen bastante. Pero en los efectos profundos, no. Y desde luego, uh, reprimir es muy negativo, causa muchos problemas, y el controlar no causa ninguno. Vamos a ver si puedo poner el ejemplo. De entrada, reprimir es bajarlo abajo para que no salga de debajo la mesa. Obligarte, forzarte a no ser consciente, a esconder en tu inconsciente algo. No soporto a tal persona, pero al jefe, por ejemplo, no soporto al jefe, pero como no lo reprima, lo tengo claro, porque voy a durar muy poco en ese trabajo. Entonces no hay más remedio que, que poner cara de circunstancias y sonrisa y bueno, jefe, ¿qué quiere? Vale, Estás reprimiendo una rabia, por ejemplo, un odio podría ser en cuanto a lo más fuerte, pero podría ser algo menos fuerte. Es igual, una rabia que estás reprimiendo y eso es como una olla a presión. Va subiendo la temperatura, una emoción que tú eh, reprimes va cultivándose y va aumentando la presión ahí en tu interior. Tarde o temprano hay tres soluciones, solo. Una, sacas esa emoción, la haces salir conscientemente, te haces consciente y la expresas de manera terapéutica, para eso están los terapeutas que te pueden ayudar, o te va a explotar en la cabeza y vas a acabar con alguna neura, alguna. Y la tercera, que es la más corriente, es somatizas una enfermedad. Esa energía te pudre por dentro. De alguna manera acaba provocándote una úlcera, un problema intestinal. Bueno, depende del tipo de emoción, afectará a un órgano u otro. ¿vale? Esta sería los, lo, la represión. Reprimir una emoción nunca hay que hacerlo. Nunca. Pero también es cierto que lo que he dicho con el jefe. <ríe> no puedes uh, decir lo que piensas con el jefe. Digamos que a mí me ha pasado, ¿eh? que yo soy un bocazas, ascendente sagitario, soy un bocazas, y he dicho muchas veces lo que pienso, con lo cual yo me acuerdo con un jefe, ¿vale? un jefe que tuve puntualmente durante unos meses, pero que, bueno, al principio parecíamos muy amigos hasta que hizo una injusticia con un compañero mío, y yo se lo dije esto no es justo, esto no es correcto. ¿Tú qué sabrás de eso? Tú te callas que yo te pago para eso. Ah, sí, me paga. Pues no, no, tú eres un gilipollas, estás haciendo daño a esta persona y yo no te lo voy a aguantar. Adiós, no me verás más. Y le dejé colgado. Y todo el mundo piensa, ah, no, tú perdiste el trabajo. No, no, no, no, yo me fui del trabajo queriendo porque no me daba la gana aguantar una injusticia y no iba para mí en ese caso, ¿no? Pero bueno, es igual, pocazas y mejor, si tienes, que, si tienes una familia que mantener, mejor buscar otro trabajo mientras sigues ahí, <risa> lógicamente, ¿no? Entonces, uh, controlar es decidir que no dejas salir esa emoción hacia afuera de momento, que no es lo mismo. No me la niego, no la niego y la escondo para que no moleste, para que no me haga daño. No, no, no, no, no pospongo la salida de esa emoción yo mismo me digo ahora no es el momento vale ya buscaré la manera de sacar esa emoción y aparentemente no sale no hay nada aparentemente a esa persona no le molesto no le digo nada etcétera no causo ningún problema pero luego sigo trabajando en esa emoción en mi casa en los tiempos que tengo los tiempos libres etcétera porque primero de todo hay que saber de dónde viene. La terapia que llaman catártica, que es, pues me voy al bosque a gritar. ¡Guau! ¿Verdad que supongo que la habéis oído alguna vez? O pelearte con una almohada, ¿no? <risas> Puñetándose la almohada. Cosas de ese estilo. Esto es soltar la emoción, eso es cierto. Pero en realidad no has arreglado el problema. Simplemente has soltado la presión que tienes ahora en el dentro. Pero la emoción sigue estando ahí y volverá a aparecer volver a irse acumulando hasta que tendrás que volver a echar unos gritos ahí o, bueno, ir buscando sistemas. Por lo tanto, primero, vale, si estás tan mal que o echas unos gritos o matas a alguien, vale, pues voy a echar unos gritos que, está más, que tiene menos penas de cárcel, ¿vale? Pero mmm, sigue trabajando para buscar qué es lo que pasa. Si tienes un enfado con alguien, una emoción negativa, sea la que sea, hay una razón psicológica tuya que la ha disparado la otra persona, ¿vale? Muy bien, pero ella no tiene ninguna importancia. No es ella la causante de tu emoción. Eres tú. En tu interior hay algo, ¿vale? Pues busca la causa, que no es fácil, ¿de acuerdo? Puedes ayudarte de la numerología, de la astrología, que ahí te pueden dar... Te puede ver. A ver, ¿qué tengo? Ah, mucho miedo. Vale, pues vamos a ver Saturno. Es el planeta de los miedos. Saturno, a ver, lo tienes aquí y te van diciendo, a ver, esto no sé qué, si tiene que ver con la madre, no sé qué. Y tú al final dices, ah, sí, es verdad, es que mi madre mi pai, me hizo esto, cuando No sé qué. Y entonces encuentras la raíz y puedes empezar a trabajar para solucionar eso. En tu interior es la única solución. Pero fijaos que primero tienes que controlarla, porque como te descontroles, este paso no lo harás nunca. Te cabreas, se lo dices a la cara a la persona que te ha molestado y ahí se queda todo porque si sí, te has quitado esa emoción, has causado más de una vez daño queriendo o sin querer, da igual, y luego esa emoción tuya sigue estando la raíz ahí dentro, aparecerá otro momento con otra persona, con otra situación e irá apareciendo a lo largo de tu vida. Por lo tanto, hay que controlar la emoción para que no cause daño a nadie ni a ti tampoco y luego, inmediatamente a la que puedas, empezar a trabajar con ella para descubrir la raíz y para empezar a arreglarla. Esta es la manera de arreglar las cosas. Esto es lo que tiene que hacer uno que está en el camino espiritual. Pero es que lo tenéis que hacer aunque no tengáis emociones graves, ¿vale? o sea Ahora estamos poniendo el ejemplo de una emoción de cabreo fuerte, ¿no? O odio o algo así. No, esto hay que hacerlo con cualquier emoción. El que está en el camino de crecimiento personal debe saber, y lo sabe, que tiene que ir mejorando su personalidad, tiene que ir creciendo, evolucionando, mejorando, y eso hace que vaya cada vez más entendiendo las emociones y se convierten al final en una sensación. Uy, qué mal me cae este tío. <risa> vale, ¿qué le vamos a hacer? Vale, a ver. Ah, sí, claro, es que esto no lo aguanto por esto, por esto ya. Y se acabó. No, no llegas a verbalizarlo, simplemente te das cuenta de que ya no hay odio, ya no hay esa rabia, ya... Simplemente es una emocioncita, no una emocionaza. Una emocioncita que bueno, puede que no te guste, ahí, ¡Qué persona, ¿no? No sé qué. Y luego, simplemente analizando un poco, pensando un poco, te das cuenta: Ah, vale, pero eso es su vida, esa es su manera de ser, a mí no me afecta. Y realmente no te afecta. ¿eh? Y entonces te vas convirtiendo en una persona más mental. ¿Sientes emociones? Claro que sí. Y las positivas, no hace falta que las controles. En general, vamos. <risa> Digamos que las emociones positivas las vives plenamente y las negativas las notas y dices, mira! Y ya está. Y sigues viviendo. Y luego pasa lo mismo con la mente. Pero básicamente, controlar y reprimir la diferencia sería esa. Reprimir, ya te digo, es intentar esconder lo que no exista en mi conciencia, que no me moleste, que no la note, que no sirva de nada. En cambio, el el esto es el reprimir, perdón. El controlar es. Darte cuenta de que esta emoción es incorrecta, que en este momento se manifieste porque va a causar algún problema o a ti o a otros y dices no, ahora lo siento, pero de momento no lo saco, me lo controlo, no lo saco y luego trabajo con ella y poco a poco va desapareciendo. Yo lo veo de esta manera y lo explico de esta manera. Espero que sirva a quien me lo ha preguntado. ¡Burr! Anda, siguiente pregunta. Esta la voy a hacer corta, aunque es muy larga. <ríe> Quiero decir que la voy a intentar resumir al máximo para evitar los pactos de almas. Es que encima no han preguntado algo en concreto, sino pactos de almas. Vale, así como quien quiere, así, así de fácil. Lógico, lo entiendo, vale. A ver, también es cierto que en internet corre cada explicación que hay para, bueno traduciéndolo del catalán al castellano, hay para alquilar sillas, eso es una broma, porque no se puede traducir, pero es algo como, bueno, es igual, un lío como una casa. A ver, mmm, pacto de alma es el nombre que le damos, en esoterismo, en espiritualidad, a lo que las almas, almas de dos seres humanos o más, eso da igual, antes de encarnar, deciden entre todas que van a hacer algo aquí en la tierra y para eso se reparten los papeles de la obra de arte de, de la obra de teatro perdón que es realmente nuestra vida una obra de teatro compleja pues entonces un alma pues decide pues yo tengo que encarnarme en hombre hombre si quieres yo puedo ser tu padre y el otro dice vale pues yo las almas son igual de edad vale no hay un niño y un padre eso la gente piensa que sí, no, todos son iguales, todas son iguales. Vale, pues, eh, pues yo voy a hacer de hijo porque, o de hija, porque voy a nacer ahí, me interesa pasar esa experiencia, y lo que tú me puedes enseñar me va bien. Y de paso, yo te puedo enseñar lo que esté haciendo tú de padre, eh, de mí, podrías aprender. Y luego sale la madre, y luego los tíos, los, etcétera. Hay un grupo de almas que se ponen de acuerdo y hacen lo que llamaríamos un pacto para encontrarse aquí. Que conste que no es ni es necesario un pacto escrito ante notario. Claro, hablando de pacto parece como algo muy serio, muy grave, muy así. No, se han puesto de acuerdo simplemente una serie de almas para trabajar juntas unos traba unas tareas que quieren hacer. Y ya está. Eso sería en familia. ¿Vale? voy a ser tu familia etcétera por eso yo decía que no venimos de la misma familia de otras vidas en cada Encarnación pasa eso y se juntan las almas que necesitan aprender que puede coincidir en algún caso que haya alguien que sea familiar de otra vida puede ser pero no necesariamente la mayoría de las veces no vamos pasando experiencias diferentes también hay los pactos que es lo mismo igual pero pasados a algo más fuerte el pacto de que cuesta incluso de entender a veces, pero que es cierto, de un padre abusador con un hijo o hija que va a ser abusada, ¿vale? Dices, esto ha sido un pacto del alma. Claro que sí, también, ¿vale? Digamos que uh, las dos almas se han puesto de acuerdo para representar cada uno su papel, el papel de víctima, el papel de verdugo, y dar la posibilidad al verdugo de aprender la lección antes de cometer la tropelía, claro que puede que no lo consiga, puede que sí, pero necesita una víctima. Y entonces alguien dice vale, como yo tengo que aprender de ser víctima de eso por alguna razón que en otra vida, pues vale, me, me pongo ahí yo en el papel de víctima, aunque preferiría que no me lo hiciera. <risa> pero digamos que eso también sería un pacto de alma. El encontrarse cuidado no es el que pase. Si pasa eso negativo es porque ha fallado la personalidad del verdugo. Vamos, que no lo no o sea, que ha fallado. No ha aprendido la lección que el alma suya quería. Pero bueno, aún así. Y como eso, hay montones de pactos de almas que se hacen. Oh, ¿Es que nos hemos decidimos encontrarnos como pareja? Sí, bien, claro que sí. Es un pacto de alma. De hecho, cualquier pareja que hayas tenido, incluso las de corta duración, son un pacto de alma. Se si vos pusisteis de acuerdo, su alma y la tuya, para encontraros aquí y vivir un romance que durará un mes, tres meses, tres años, treinta años, da igual. Bueno, no da igual, pero me refiero que no importa eso en cuanto al pacto. O sea que los pactos de alma son eso, relaciones que han decidido establecer las almas antes de encarnar y que luego pueden tardar años en encontrarse. Claro, imagínate una pareja que se encuentra cuando tienen 40 o 50 años, o más, ¿por qué no? Pues han tardado mucho en encontrarse, pero es que han seguido su vida, sus, propias, que sus propios caminos hasta que, oh, sí, ahora ya toca, venga, ya estamos maduros, ya hemos aprendido lo que teníamos que aprender, ahora nos podemos encontrar y formar una pareja, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, no voy a contar más para evitar compl complicarnos demasiado, así que ahora os, os cedo la palabra a vosotras para que o comentéis algo de lo que hemos hablado o preguntéis algo sobre eso o apuntéis algún otro tema que ahora para vosotros sea interesante. Venga. Hablad ahora o callad para siempre. Ah, no, que eso no se dice, ¿verdad? <risa> Venga, ¿qué, qué, ¿qué queréis comentar? Uh, qué calladitas. Venga. Sí perdona. sí, perdona, habías dicho algo de que nos adelantarías del 23, pero supongo que eso es muy largo. sí. A... <risa> ya, sí. sí. <risa> y dirías algo del 23, pero bueno, como ya hablaste en otra ocasión, no sé. Sí, no, ocurre, no. ¿eh? O si sea, hay otra persona que se le ocurre otra cosa, que lo diga. Vale, sí, no, no, no, sobre el 23 no quiero hablar ahora, porque <risa> querría decirlo más ampliamente, con vale, detalle. Los... Vale. De todas maneras, no, no os preocupéis, ¿eh? no pasa nada, pero vale, quiero decir que simplemente seguid vuestra vida, seguid felices, olvidaros de, de ese día en especial, porque tiene relativamente poco en especial. Teniendo en cuenta cómo está la humanidad y cómo están todas las cosas, no es nada especial, ¿vale? Pero sí, en todo caso, lo comentaría otro día y miraré a ver si puedo hacer un vídeo. O... Bueno, ya veremos cómo, ¿vale? Pero en este momento no, lo siento, pero en esta, esta pregunta ahora no. Ahora, ahora no toca, como diría. Pujol? Ahora, ahora no toca, ahora no toca. Sí. Vale. Bueno, no, no sé si hay alguien que quiere decir algo, porque yo tengo una pregunta. Vale, pues aprovecha porque es, ya que se han callado, ahora ya no tienen derecho a hablar. No, Dime. referente a lo primero que hemos hablado sí. de, de lo del alma, se avisa o no avisa. Ah, sí. la, la persona que comete un suicidio, o si sea, yo tengo una amiga que pasó una depresión profundísima, sí. al final el médico le dio de alta, dijo que ya estaba en condiciones de tal, se fue a trabajar y el primer día que fue a trabajar se subió a la azotea del edificio, muy alto, se tiró y murió. Entonces, bueno, después, claro, su madre decía que había sufrido muchísimo con la depresión, es que la depresión se sufre una barbaridad, es, es como morir en vida, yo no lo he pasado nunca, pero me imagino que es el horroroso. Entonces, en este caso, ¿el alma ahí ¿cómo, cómo funcionó? No sé, ¿no? Bueno, ahí el alma no pudo hacer nada, seguro, A ser, el alma nunca, nunca provocará un suicidio, ¿vale? Es, digamos, que esto es algo de la personalidad que no logra soportar el sufrimiento que está viviendo, el sufrimiento que está viviendo, no que está pasando de verdad, porque no, no es real el sufrimiento, ¿vale? él ya lo vive como real, evidentemente esa persona no sabe soportarlo y su mente se colapsa y busca una huida a ese dolor, por lo tanto pues no encuentra ninguna otra algunos se van al psicólogo, al psiquiatra o psicólogo y les borran de pastillas y se les va la idea, vale, sí, pero otros no, lo intentan arreglar a base de terapia y en, en algunas personas funciona, en otras no. Los, ya lo comenté algún día, los problemas mentales son de las enfermedades más fuertes y difíciles de solucionar, ¿eh? mucho más que las físicas. Digamos que una enfermedad mental es equivalente a uno de esos cánceres agresivos que hay que todavía no saben curar los médicos, sería equivalente. Es una enfermedad muy fuerte y muy difícil de, de curar. no Todas las enfermedades mentales, que si la esquizofrenia, que si... Da igual eso, ¿vale? Y eh, el suicidio es el, la única salida para algunas personas. Salida la única que ven, ¿vale? Y no interviene el alma. El alma no quiere eso. El alma quiere que aprenda la lección, que, se, que vea la, la salida, que está, siempre está, pero que bueno, no se, no se trata de criticar a esa persona, es que es tonta, no, no, no, no la sabe ver, ¿vale? De acuerdo, igual que todos nosotros a veces no sabemos arreglar una cosa que otra persona dice, pero sí es muy fácil, vale, sí, para la persona esa no, vale, pues, pero aún así es un fallo de la personalidad que decide acortar su vida, y ahí sí que evidentemente, como hay culpabilidad, la persona que muere en esas circunstancias, es lo que decíamos eh, en otro día que hablábamos, pues que se va al infierno durante un tiempo hasta que despierta lo suficiente como para poder seguir el camino de luz y luego volver a encarnar. Pero sí que se autocastiga durante un tiempo. ¿vale? Pero insisto, es un, auto, es un autocastigo. ¿no? no se castiga por, haber, por haberte suicidado. Simplemente has perdido la oportunidad de eh, aprender algo y bueno y de otros que, que iban a aprender de ti también seguramente, pero eso no es tan grave a nivel del alma o a nivel del universo, porque volverás otra vida y lo arreglarás, te tardarás más o menos, aunque sean tres vidas, da igual. No, el tiempo no tiene ninguna importancia realmente. ¿vale? Pues entonces no, no es un castigo, pero sí un autocastigo. Bien, eh, respondiendo a eso, el alma no tiene nada que hacer ahí, la persona se ha desconectado, esta es una de las razones de las enfermedades mentales, provocan un corte de la conexión con el alma, y claro, es horrible. Yo, yo no lo he vivido tampoco, mi manera de ser no, no tiene tendencia a nada depresivo, más bien al revés, pero uh, sí que por lo que he visto, me han contado, etcétera es un corte total de la luz, no ves la luz, estás en un túnel oscuro, por, por eso, porque realmente no es la luz física, es la luz espiritual, se ha cortado, tu mente la ha cortado. Hay un, una obstrucción, un velo totalmente negro y eh, el sufrimiento en este caso es, es doble, no solo por las preocupaciones que puedas tener, sino encima porque es eso, no ves luz, no ves la luz. Y bueno, pues hay que entender eso. Pero sí, el alma digamos que está allí expectando a ver si se abre un poco ese velo y me deja conectar y darle un poco de esperanza. Yo no soy quien para decir cómo se hace, cómo se arregla, no sé, no tengo ni idea realmente de qué tipo de solución puede haber en eso. Ya veis que hasta los psicólogos y psiquiatras van bastante perdidos y aún así pues tienen herramientas para ayudar un poco a veces, pero yo por ejemplo no, no tengo ni idea, me he encontrado con algunos casos en una carta astral y les tengo que derivar a un psicólogo, yo no puedo aconsejar en esos casos. Porque no serviría de nada. Mi manera de ser y mis soluciones solo me sirven a mí. A quien tiene un problema así, debería encontrar a alguien, en todo caso, sería lo ideal, que ya lo ha vivido y que ha sabido salir. Sería, creo, el terapeuta ideal. Creo. Pero vamos, eso es una opinión mía. Ahí no puedo decir más. ¿Vale? Yo tengo otra pregunta. Dinas. Eh, tú has dicho que Rusia, Ucrania eh, mm. son más edad piscis que otros países todos. Tenemos así con esas características que todos. son patrióticos Porque sí. yo patrióticos como tal, los únicos que tengo es eh, América Porque en todas las películas siempre los ven súper patriotas Sí, pero no es así uh, En principio todos los países, todos sin excepción, actualmente son piscis ¿Vale? Lo que sí es cierto, eso del patriotismo se nota más, es más aparente en las que tienen afanes imperialistas y eso serían Rusia, China, uh, digamos Estados Unidos, este para nosotros este es clarísimo, no Rusia y Estados Unidos se ven mucho, pero patriótico lo es casi todos los países ¿eh? prácticamente. Sí, porque donde yo digo son súper patriotas, o sea, es, no es tremendo, lo... por, eso, por eso me quedaba así que dicho... No. no quiero que aquí haya conflicto. Pues no, no, no, tranquila, que no necesariamente tiene que haber conflictos por el hecho de ser patriotas. Ahí hay otras historias de conflicto, ¿vale? Digamos que eh, el Zelensky tiene tela, <ríe> el de Ucrania tiene tela, no vamos a descalificar a nadie, no hace falta, ya se descalifican solos. Y el Putin no veas también, o sea que... Eh, son lucha de dos gallos de corral eh, intentando pues, hacer cosas y el Zelensky es la manera que ha encontrado de tener apoyo de la OTAN que también estaba con ganas de meter mano ahí y, o sea vamos eh, es un ejemplo de pelea de patio ¿vale? pero a lo gordo y lógicamente con muchas muertes vale pero no sí pistis pistis pistis sí pero Aquarian, esto no Aquarian. durará esto no durará como la guerra de los treinta y tantos años ni eh, nada por el bueno, estilo no lo sé, pero vamos, actualmente no suelen durar tanto las guerras, se lo pero... suelen cargar antes, um, no sé. Bisdis, no lo... tú siempre has dicho que son bastante guerreros, ¿sabes? Por eso te digo que si hay ¿Sabes? dos países ahí que están guerreros... he dicho que son guerreros? Sí. No me suena. Yo creo, no, ok, pues entonces me habré equivocado, no, no, pues no, yo te ya, iba a decir, a lo mejor dos guerreros cosas? juntos o dos re... que son tan resistentes juntos... Eh... Fanáticos. Fanáticos. fanáticos, sí, perdona, sexo, fanáticos, sí, o no o resistentes, o religión, fanáticos, eso sí. sí. has, utilizado, has eso. utilizado la palabra fanatismo, sí, vale. no resistentes, fanatismo, vale. sí. Vale, um, a ver, hay países que son de personalidad acuariana o alma acuario, no sé cuáles son porque nadie los dice en realidad, pero sí se ha comentado que Rusia, Rusia es acuario. Fíjate, okay. que ahora no lo parece, porque desde luego ahora parece, no, no es que sea Piscis, parece de la edad de las cavernas, en plan nazi, dictador, imperial, etcétera, ¿no? Pero eso es porque ha ganado la facción Piscis dentro de la oligarquía y de los políticos. El país en sí mismo tiene mucha energía acuariana, por eso el dinero no era tan importante originalmente, eh, cuando se fundó la República Soviética, también por eso había la idea de todos somos iguales, que nadie puede ser más que otro, que todos tienen derecho a, a casa, educación, etc. Todo eso es acuariano. Solo que luego salieron las personas pistis, negativamente, vuelvo a decir... Hablando. No, no uh -huh, lo entendáis uh -huh. como pistis malo, ¿eh? Pues uh, que se metieron ahí y lograron el poder, como en todas partes. Pero ahí tenían encima que al estar arriba de todo, lo gobernaban todo de una manera más dictatorial que en otros países okay. más democráticos. De ahí las diferencias que hay, pero en el fondo, las aspiraciones de Putin y de cualquier otro líder europeo o de Estados Unidos son las mismas. Solo que uno se atreve más, otro se atreve menos. menos. Uno tiene más fuerza, el otro tiene menos. Pero son tal para cual todos. Una verdadera porquería, lo siento. Ok, pero, vale, vale. Corresponde con la energía del final de ciclo. Tenemos que ver la decadencia. Una cosa que va bien a veces pensar y recordar es la decadencia romana. La caída del imperio romano es clavadita, clavadita con muchas salvedades, ¿eh? pero es clavadita a lo que está ocurriendo ahora. Es este deterioro de las relaciones sociales, degeneración, eh, violencia, abandono, etcétera. De, toda la, de todo lo que hacía civilización real, positiva y es lo que está pasando ahora y luego, ¿qué pasó? vinieron los bárbaros, se cepillaron a los romanos y se creó una etapa oscura, intermedia hasta que volvemos a renacer y empezar a crear otra nueva civilización y no estoy hablando de que toda la edad media fuera edad oscura, como hay gente que dice no, no, una época cortita por suerte y luego empezó a salir poco a poco, pues algo así es lo que está pasando ahora, pero todo mucho más rápido o sea, ni va a durar tanto tiempo la etapa oscura ni tampoco esta etapa intermedia en la que nos encontramos va a ser muy, muy, muy larga no sé, hay gente que todo lo, lo fía a un solo palo, como dicen, a una sola bola, que sería eh, cuando Plutón entre en acuario, esto se soluciona. Yo me gustaría ser tan optimista, pero no creo que tan rápido se solucione, porque esto ya sería, sería el año que viene, el año, pasado, el año próximo, el 2024 y el 2025, todos ya seríamos acuarianos. Ya me gustaría. Pero vamos, tampoco serán 30, 50 años. No, probablemente en unos 10 años esta crisis así intermedia que estamos ya habrá, se habrá semi-solucionado al menos ok, gracias ¿Vale? venga uh -huh. pues ahora sí, si os parece lo dejamos aquí para no alargar demasiado y luego la cabeza no se acuerda de nada de lo que hemos dicho si tenéis preguntas, las podéis hacer en los comentarios del grupo de buscadores que para eso está, y ahí también os contestaré y podemos seguir hablando gracias y nos vemos muy pronto Pero hasta no,